Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo el gobierno argentino, que lleva desde abril dando la matraca a sus ciudadanos con sacrificarse y guardar la cuarentena a toda costa, invitó a un millón de personas a reunirse en la Casa Rosada para despedir a Maradona. Cuando he recibido un correo de un seguidor del canal informándome de una nueva polémica surgida en Twitter con Animal Crossing. Un saludo para ti, Maki-chan, hermoso. Cuando leí el email pensé, ¿Otra polémica con Animal Crossing en Twitter? es que no tuvieron bastante con aquella donde los ofendiditos pedían censurar estatuas artísticas como las del david de miguel ángel o la de venus de milo que aparecen en el museo del juego hay novedades sobre la prohibición de nintendo de usar el juego para activismo político ya que joe biden lo estuvo utilizando en twitch para hacer campaña <ríe> pobrecito juego lo que habrá tenido que sufrir con eso no te preocupes bonito ya pasó todo acaso Peta ha publicado otra guía vegana donde explica cómo jugar éticamente al juego demostrando que hoy en día los animalistas se preocupan más por los animales de ficción que por los animales reales, <risa> que por cierto, sobre este tema hice un vídeo en su momento que os dejo por aquí. Pues parece ser que no, la capacidad de ofenderse de los social justice warriors de internet es como el hambre de Obelix, nunca queda lo suficientemente saciada. Antes de saber lo que ha pasado esta vez, adelante con la intro. La nueva actualización de noviembre del juego nintendo incluyó en el catálogo nuevos peinados de estética afro para chico y chica pues resulta que la polémica empezó cuando la usuaria Fifi subió esta foto de uno de sus personajes de animal crossing acompañada del siguiente texto cute space Bands, bonitos moños separados por si alguien no lo sabe space Bands es la expresión que los estadounidenses usan para referirse al peinado femenino formado por dos moños en lados opuestos de la cabeza si echamos una ojeada a su cuenta veremos que esta chica es una verdadera fan fanática del videojuego y que realmente le gusta jugar y probar con todos los escenarios, vestuarios y opciones en general que el juego ofrece, que no son pocas. Así que era cuestión de tiempo que en algún momento llegase a interesarse por estos nuevos peinados. La cuestión es que, como vemos, la foto dista mucho de ser algo que intente generar polémica, controversia o mal ambiente. Ni en sueños se puede comparar a uno de esos intentos de antaño de usar un juego popular para cabrear a la gente. Muy por el contrario, la chica ahí toda mona, sentada con su perrito en su casita, con su sonrisa. Si es que parece una postal. Pero no, porque de repente cientos y cientos de usuarios de Twitter y activistas de la red empezaron a comentar su tweet, muy ofendidos e indignados, increpándola y solicitándole retirar esa foto. ¿Por qué os preguntaréis? Pues porque aunque nuestros ojos de opresores y alienados no lo ven, esta imagen es en realidad un elemento de opresión racial supremacista satánica. Porque aunque ella lo niegue, resulta que está cometiendo uno de los pecados más aberrantes sobre la faz de la Tierra. Esta chica está realizando apropiación... Cultural. Y es que sí, todo el aluvión de comentarios enfurecidos que siguieron a este tuit venía a decirle básicamente que su peinado pertenecía a la gente negra y que ella se lo estaba usurpando vilmente. ¡Cómo lo oís! Si creéis que exagero, fijaos en esta conversación extraída de dichos comentarios. No son moños separados y por favor, no los lleves si eres blanca. Bueno, yo creo que son monos, son monos, pero no en gente blanca. Por favor, edúcate. ¿Tengo que educarme sobre peinados para jugar a un videojuego? En verdad, sí. Y no creáis que esto es un hecho aislado. Mirad, por ejemplo, este otro comentario. Por favor, no lleves eso si eres blanca No son moños separados, tienen un significado Y una historia que no son tuyas Así que, por favor, respeta Y cambia eso Mira, tengo una idea, os puede parecer Algo loquísimo, pero yo os lo suelto ¿Qué os parece así como concepto? Si dejáis de tocar las narices Y dejáis que la gente juegue con los elementos del videojuego Que quiera y los use como les venga En su regalada gana, pandilla de inquisidores Es que de verdad Que digan, deja jugar a los demás tranquilos Es algo comprensible cuando tienes 5 o 10 años, pero que te lo tengan que decir cuando ya tienes bello público es como replantearse un par de cosas. Bueno, vayamos por partes. No los lleves si eres blanca. ¿De qué me quiere sonar a mí ese tipo de discurso? Ah, sí, no salgas con una chica blanca si eres negro, no vivas en mi vecindario si eres gay, no deberías votar si eres mujer, el típico discurso segregacionista de quienes odian a otros por sus rasgos. Vamos, la única diferencia es que al menos los que soltaban estas frases no iban luego por la vida de aliados de la justicia en la sensibilidad racial. Lo siguiente que me deja pasmada es que reconozcan tan abiertamente que apoyan una idea tan absurda y socialmente superada como que hay cosas para negros y cosas para blancos. Porque sí, en el fondo, de eso es de lo que va la apropiación cultural. De que los elementos creados por una cultura solo puedan ser usados por gente de esa cultura. Es decir, que hay cosas que puedas hacer o llevar contigo y otras que no por tu color de piel o por tu nacionalidad. Si llevamos esto al extremo, entonces solo podrían filosofar los griegos, solo podrían emplear papel y pólvora los chinos, solo podrían usar carreteras y alcantarillado los romanos. ¿Verdad que es un mundo así no nos interesa? Que no os engañen. Absorber cultura e interactuar con elementos de otras culturas es una práctica positiva en todos los aspectos. Aprendes más sobre el mundo y la historia y te enriquece como persona. Desconfiad siempre de quien pretende limitaros el acceso a la cultura y al conocimiento. ¿Algún beneficio quieres sacar de que os mantengáis ignorantes? Algunos han replicado a Fifi diciéndole que lo que había hecho no era tanto un ataque racista como una equivocación, un despiste que lo que ella consideraba moños hechos con pelo liso, Space Vans, eran en realidad pompones de pelo afro que en la jerga de allí se llaman Afro Puffs. Y sí, si pones en Google Space Bands, te van a salir muestras de peinado mayoritariamente con gente blanca, aunque vemos que alguna persona negra también hay. Mientras que si ponemos Afro Puffs, los resultados nos muestran casi en su totalidad ejemplos con gente negra. Pero es que vamos, como si no hubiese por el mundo gente blanca con el pelo afro y gente negra de pelo liso. Si es que se pueden encontrar ejemplos a patada. Solo basta con no ir guiándose por la vida con estereotipos Y sí, puede que haya una diferencia entre moños afro y el otro tipo de moños, y la chica realmente los confundiera, pero esta forma de saltarle al cuello en masa, acosándola y diciéndole que ese peinado no era para ella hace automáticamente que esa equivocación se vuelva lo menos importante del asunto que se monte semejante revuelo por una simple foto de una partida de Animal Crossing es algo imposible de concebir es que ya me estoy imaginando la reacción de la pobre chica cuando todo sucedió, que algunos diréis bueno, alienada, al fin de cuentas solo le están recriminando por su personaje del videojuego, peor sería que fueran por ella en la vida real, pero no. De hecho, es justo al revés. Si esta gente tiene el cuajo y el valor de ir a por el peinado que usas ya no tú, sino tu avatar en un videojuego, es precisamente porque saben que lo tienen todo permitido y nadie se atreve a pararles los pies en el mundo real. Y ahora pretenden ir a por el de los videojuegos y el de las redes sociales. Porque que se crean con el derecho de decirte qué puedes hacer y qué no con tus videojuegos, viene de cómo hayan sido capaces anteriormente de actos como acosar a un chico blanco por llevar rastas e intentar obligarle a cortárselas, escrachar a un conductor de lift por llevar una muñequita hawaiana en el salpicadero de su coche o obligar a otros a besar sus pies solo por su color de piel. La única nota positiva es que si bien las críticas vinieron por parte de cientos de usuarios, el apoyo y los ánimos vinieron a continuación por parte de miles. Miles que se pusieron de su lado con una gran cantidad de muestras de afecto, fanarts y memes. A veces internet puede ser un lugar maravilloso, pero aunque la gente que la apoya supera varias veces a las que la atacaron, esos cientos bastaron para hacerle pasar un mal rato a la chica. Y hasta obligarla a poner candado en su cuenta por una temporada O acabar haciendo que Twitter se la anule Como han conseguido hace poco Estaréis contentos, abusones de instituto Aunque sean menos, se nutren de parecer más de los que son Se les está permitido tener el poder suficiente Como para hacer mucho daño Y esto se tiene que terminar de una vez Estamos contigo, Fifi ¡Vivan los moños!